¡Wow! Oh, Jesus. Jesus! Simplemente acabo de tener una experiencia. Oh. Una cuerda por venir. ¡Ay! Yo soy Katherine Boyce y hoy estoy en un lugar al que he querido venir hace muchísimo tiempo Y es un lugar que ustedes me han recomendado muchísimo De hecho hice una encuesta en mi canal de YouTube y les puse varios lugares para visitar aquí en la Ciudad de México Y el lugar más votado fue visitar la Basílica de la Virgen de Guadalupe Entonces aquí estoy el día de hoy, este video va a ser muy divertido, muy nutrido y la verdad, no sé, estoy como... ¡Wow! ¡Gise! ¡Gise! Chiste, ¿tú viste lo que está ahí arriba? No, perdón. Estás súper emocionada y me mandaron callar. Qué pena. ¿Tú viste eso sí, que está ahí arriba? Hermoso. Wow. vamos hermoso. ¡Ya tú lo viste! Sí. Ay, es que yo acabo de venir por aquí. ¡Mi agua! Sí, perdón. Estoy muy contenta, lo siento, gente. ¡Wow! ¡Emocionante! lo primero que me encuentro es con un espacio en donde las personas pueden venir a colocar su veladora, entonces les voy a mostrar, lo voy a mostrar. La verdad es que me impresiona muchísimo entrar a este lugar porque, o sea, no es por decir cualquier cosa aquí en el no, por nada por el estilo, pero se respira así como que muchísima paz, muchísima, no sé, me encanta, me encanta, me encanta y bueno, yo estoy bastante emocionada, pero les voy a explicar la razón de mi emoción eh, al poder visitar este lugar. Y es que yo no sé si ustedes saben, pero cuando yo estaba más chica, cuando tenía más o menos... 10, 11 años, yo iba todos los años a un campamento católico, que era un campamento organizado por una organización de mujeres eh, llamada Damas Guadalupanas de Panamá, que son mujeres muy devotas a la Virgen de Guadalupe y entonces este campamento de verano para mí representó muchísimo, muchísimo, muchísimo en mi vida, un campamento sumamente positivo, que aportó un montón de cosas muy bonitas, muy buenas a mi vida hasta el sol de hoy recuerdo y las guardo con muchísimo respeto en mi corazón, una de las cosas que yo recuerdo específicamente eran los cantos que nosotros hacíamos mientras estábamos en el campamento y uno de los cantos principales hablaba acerca de la historia de Juan Diego Juan Dieguito y la Virgen cuando la Virgen le da este mandato a Juan Diego este cerro elijo para hacer mi altar y de hecho ese cerro, el Tepeyac, está aquí y yo estoy aquí en este momento les he contado a la gente de, de, en mi video que yo soy muy fiel creyente pues de los santos Vi al, al, al Papa Juan Pablo II y, y, y me recordó Ay, sí. que ese es el Papa que a mí de verdad como que me conmueve y me mueve el alma Fui a su casa eh, hace unos dos años en, en Polonia es. Entonces ahorita volverlo a ver, eh, la estatua es muy parecida a esa Me encantado Tienen, que venir, tienen ¿no? que venir, es una cosa verlo, verlo aquí, yo voy a tratar de transmitirlo lo mejor posible Pero es en verdad difícil. tienen que visitarlo es, es una experiencia sin igual sí. Y bueno amigos, para los que no conocen mucho la historia de la Guadalupana tienen que saber que el 12 de diciembre de 1531 la Virgen se le apareció a Juan Diego Y eso es como que lo que me inculcaron a mí desde el momento este que les digo que, que estuve en este campamento de las damas guadalupanas hasta el sol de hoy Siempre como que, oh wow, ¿dónde será ese lugar? ¿Dónde estará el que Ese cerro que... Ella eligió para hacer su altar. En verdad es como que demasiado impresionante. A mí, la verdad, ustedes saben que a mí me gusta la historia, la estructura, visitar los templos y todo eso, pero estar aquí hoy... <risa> No tiene precio En serio que no lo tiene Otra cosa que tienen que saber es que Por lo general la gente solamente le dice La Basílica de Guadalupe Pero el nombre oficial es La Insigne y Nacional Basílica De Santa María de Guadalupe Tú sabías que aquí llegan Todos los años alrededor de 20 millones de personas sí. Yo creo que es el más visitado a nivel mundial Creo que es el principal Yo quisiera entrar porque Allá adentro está la Tilma de Juan Diego Entonces no sé, yo no, en verdad tengo como que el corazón me latique, taca, taca, taca, taca, taca. Pero no sé, creo que fue una experiencia que hay que tener. Ahí me fascinaría, o sea, sí, me no. sentiría muy bendecida de poder ver esa tilma. Tengo que comentarles que simplemente acabo de tener una experiencia maravillosa O sea, la verdad, poder ver la Tilma fue como demasiado impactante para mí Por todo esto que les conté hace poco eh, Este es un lugar sumamente hermoso, pienso que tienen que venirlo a visitar No importa si eres mexicano o extranjero, vale la pena venir a visitar la Basílica de Guadalupe y no importa si eres católico, evangélico, de cualquier religión, ateo, lo que sea Tienes que venir a visitar este lugar tan majestuoso De verdad que sí Estamos a la tiendita a comprar algunas cosas, algunos recuerdos de nuestra visita acá a la Basílica de la Virgen de Guadalupe y estamos pidiendo algunas cosas para dar los familiares de Giza, también para nosotras y para algunos familiares míos, así que va a estar bueno. ¿En serio? Gusta? ¿Te gustan los videos de YouTube? Sí, me gustan mucho los videos. Manda un saludo pues porque vas a salir en el blog. ¿Cómo te llamas? Juan Pablo. Juan Pablo. Juan boom, años, ¿De dónde sí, eres? Once. ¿De dónde eres? ¿Aquí en México? De, sí, de aquí en México. Sí. Bienvenidas a México. Oh ¡Ay, oh, qué lindo! Gracias. Estoy llevándole a mi madre un llavero con la letra R. Compramos varios escapularios. Me encantan. Le compré uno a mi madre, a mi hermana. Y para las tías. ¿Tú ¿Sabes qué las tías son? <risa> Les voy a mostrar el escapulario que compramos. Quise se compró uno para ella, ya lo tiene puesto y acá está el mío, ayúdame. ¿Cabe o no cabe? Sí, sí, yo creo que sí queda sí, sí. ah, sí, Ahí está Una cuerda por venir ¡Ay, gracias amigo! De nada. Me da muchas gracias, vas a aparecer en el video, ¿oíste? Sí. Lo puedes buscar mañana en el canal de YouTube Sí, sí. Gracias, que esté gracias. bien, Dios te bendiga Bye. Bueno mis amores, hasta aquí el videoblog de hoy En verdad estoy demasiado feliz, estoy demasiado contenta Me siento muy privilegiada de poder estar en este lugar Y experimentarlo, no sé, en carne propia En verdad les recomiendo muchísimo visitar la Basílica de Guadalupe me acaba de pasar un amiguito y me regaló esto Muchísimas gracias amiguito Espero que Dios te bendiga muchísimo a ti y a todos los mexicanos, en verdad Y bueno, quiero animarles a que en verdad vengan, visiten y conozcan No importa si son mexicanos, extranjeros, judíos, ateos, católicos, no importa Dense la oportunidad de conocer este maravilloso templo Yo soy Catherine Boyce, espero que les haya encantado este video Yo sé que solamente les mostré el templo, eh, la basílica Y aquí en verdad hay muchísimo más que mostrar hay muchísimo más todavía, la antigua basílica, está el cerro, el tepeyac y todo eso sin embargo quiero, quiero reservar ese momento, quiero guardármelo para mí y ustedes en verdad discúlpenme, eh, voy a conocerlo pero de una manera un poco más personal y no, pues no, no voy a grabarlo, lo siento mucho Espero que me entiendan, los amo demasiado, gracias por estar aquí Y bueno, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho Yo soy Catherine Boyce, aquí todas mis redes sociales Y por favor compartan este video, compártanlo con sus amigos, con sus vecinos Comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios ¿Qué otros sitios acá en México debería visitar? Uf. Y recuerden que si quieren formar parte del club privado Solamente deben ir a la cajilla de información Les dejo un enlace Las personas que forman parte de ese club Van a tener acceso totalmente gratuito A contenido premium Contenido que no subo suba ninguna de mis redes sociales Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho Denle click a la campanita para que el YouTube les avise Cada vez que subo un nuevo video Y no olviden que estoy subiendo videos Todos los días a este canal Los dejo con un beso, los amo demasiado Chao Amigos, aquí en el fondo pueden ver la antigua basílica y esta pues es la nueva basílica de la Virgen de Guadalupe <risa>